No me lo pierdas. Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar este workshop con Benjamín Coriat y con Ana Baladés. Los voy a presentar, voy a tratar de traducir de... mientras hablo, porque tengo la, la biografía de Benjamín en inglés. Así que Benjamín es profesor de Economía en la Universidad de París 13. Eh, su área de investigación son los sistemas de propiedad intelectual, economía industrial, economía de la innovación y cambio tecnológico eh, está en estos momentos liderando una mmm, investigación de tres años eh, titulada eh, derechos de propiedad intelectual derechos exclusivos y los commons eh, nuevas fronteras y acceso compartido a, los, a la producción basada en bienes comunes. ¿Fue correcta la traducción? Eh, esta investigación está en marcha en este momento y va a terminar en 2012. Y es, de, es una investigación de la Agencia Nacional de Investigación de Francia. Es un proyecto multidisciplinario que reúne grupos, reúne eh, más de eh, algunos, unos 15 equipos de investigación en diferentes, diferentes campos. Y nos acompaña Ana Valadez, amiga, vieja amiga de Chiapas, de México. Eh, ella colabora en varias organizaciones, desde hace muchos años está involucrada con movimientos de base. Eh, en este momento está en desarrollos alternativos y trabajando con la vía campesina internacional. Ana trabajó con la campaña que canceló, a ver si me ayudas que no te lo entiendo la letra, que canceló la crítica de un... No. Eh, canceló, un canceló un proyecto de biotecnología con, ah, con temas de patentes ella trabaja mucho en todos los temas de eh, conocimientos tradicionales de hecho ha trabajado con los movimientos de médicos tradicionales y parteras de Chiapas y colabora en campañas en contra de las regulaciones nacionales y los ordenamientos territoriales que rompen totalmente con el marco de los derechos de autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas ¿Fue más o menos así o algo más? Bueno, nos trae, este taller nos trae algunos temas súper complicados, súper complejos, que seguramente no vamos a poder eh, responder, eh, por lo menos no como nos gustaría. Tenemos solo una hora, una hora y media para hacer algunas breves presentaciones y después para... ...abrir un diálogo sobre los Commons y el Estado. Esto sí que es una relación cuanto menos tensa, cuanto menos compleja. Eh, las ideas y las preguntas eh, que van a motorizar este, este taller... ...tienen que ver con cómo debería ser la relación entre los Commons y el Estado... ¿Qué principios y diseños deberíamos aplicar para la gobernanza de los commons y, y cómo hacerlo particularmente en el nivel global? O sea, no vamos a abordar solamente el rol de los estados-nación, sino también la relación eh, a nivel multilateral. Así que bueno, quisiera darle la palabra a Ana primero para que nos haga una breve introducción y después, bueno, seguimos conversando. Eh, buenos días. La verdad es que me queda poco para decir después de la presentación de la ministra y de el maestro Acosta ayer sobre el Yasuní. Creo que ese ejemplo eh, nos puede dar una idea paradigmática de lo que puede ser un aprovechar las reglas y las normas a favor ¿no? del de resguardo de los bienes comunes. Entonces, este, voy a también a partir de, de un ejemplo intentar eh, transitar por este eh, hacer un repaso por las normas y y marcos que pueden ser aprovechados, proteger los bienes comunes en el marco de las comunidades y pueblos indígenas, también en el marco de los estados nacionales y en, en la globalidad multilateral. Eh, bien, este y bueno, porque es que este, este caso que yo voy a platicarles es realmente un, un paradigma en tanto puso eh, a consideración de muchos actores internacionales nacionalmente también y muy importante eh, cuál era la situación de la realidad objetiva de ese momento de los, del proceso biotecnológico Inserto en un momento económico, de, en un momento del desarrollo de, del desarrollo industrial, que eh, precisaba de refuncionalizarse. Eh, entonces, eh, digamos que Chiapas no es el mejor ejemplo ahora para situar, este, situar este paradigma, porque no hay una situación favorable a, a, para poder proteger los comunes. Hay un Estado gerencial con características este, gerentes y, y, y autoritarias, así que no hay posibilidad. Hay muy poco margen de discusión respecto de este asunto. Y eh, lo que el ejemplo que yo voy a dar Sí se sitúa en un momento anterior, ¿no? Si sí se sitúa en un momento en el que no estaba el gobierno de Felipe Calderón y que tenía unas reglas del juego que pu pudimos aprovechar y usarlas a favor de la discusión y del debate complejo sobre un asunto tan, este, tan complicado como lo es la biotecnología y discutido en terrenos indígenas y campesinos, ¿no? Eh, este, Bueno, voy a leer un poquito. Eh, entonces, el ICBG Maya eh, es un proyecto, era un proyecto del gobierno norteamericano este, que realmente pertenece a su Ministerio de Salud y es nominalmente conocido como un programa de salud pública. ¿no? Es International Cooperative Biodiversity Groups. Estos programas eh, se dedican fundamentalmente a encontrar nuevos fármacos para eh, desarrollar nuevos fármacos con fines de, eh, de resolver necesidades y un marco de enfermedades de Norteamérica en este caso. Fundamentalmente diabetes, sida, cáncer eh, y otra variante que considerada enfermedad y por muchos en, en el primer mundo y también en nuestros países del sur, que es la vejez. ¿no? Entonces, toda la producción alrededor del, de la cosmética también este, está en este paquete. Así que este proyecto eh, tenía... Eh, un patrocinio del gobierno norteamericano y aunque nominalmente se conocía como salud pública realmente no había garantía en todo el proceso de producción de, y de búsqueda de este conocimiento ninguna garantía de pública a lo largo de, de, del, del contrato tal cual se conocía eh, ellos necesitaban una contraparte local que les diera la posibilidad de legitimar un proceso biotecnológico que eh, eh, corría en términos de derecho de propiedad intelectual a favor del gobierno estadounidense, todos los derechos. El contrato que nosotros suscribiríamos, yo para entonces trabajaba en el Consejo de Médicos y parte de las tradicionales, eh, era un contrato… Eh, leonino, todo en inglés, que no, bueno, en general, como suelen ser estas cosas no voy a entrar en detalle, pero era un, eh, un contrato que básicamente eh, decía que los médicos serían eh, quienes harían el proceso de bioprospección, o sea, es colectas de plantas medicinales que iban a ser concentradas en una, bio, en una biblioteca, ¿no?, y eh, ahí, ya en una biblioteca genética en Londres, eh, se convertirían en desarrollos biotech eh, que serían puestos a la venta al mejor postor por eh, el gobierno estadounidense. No era el, el único caso, habían muchos en el planeta ICBG, este era el caso Maya en específico, y este, el, había una oferta. En medio, que era eh, eh, una oferta que tenía, digamos, un, una categoría muy conocida, acaso por todos, aquí, que es eh, la distribución equitativa de los beneficios, ¿no? Una distribución equitativa de los beneficios que, se, que era un fondo en un fideicomiso a largo plazo que iba a ser distribuido este, eh, conforme la lógica del propio proyecto norteamericano lo dispusiera, ¿no? Eh, en efecto, era bastante obvio que había una, un desequilibrio de, de ingreso y los médicos tradicionales, todos en una organización, después de discutir, bastante compleja esta discusión, no es fácil, había entonces que tomar una decisión. La decisión fue no eh, y fue algo que, in, que no nos esperábamos, digamos. O sea, a nosotros nos parecía lógico decir no, a una posibilidad de mercantilizar, eh, mercantilizar no solo una base material génica que está asociada a plantas medicinales, sino una, eh, un sistema de conocimiento que eh, se convierta en un servicio a la salud, en ese sentido una garantía de salud comunitaria. Parecía muy lógico entonces de nuestro lado decir no, pero del otro lado, eh, del lado del de ICBG incluido el gobierno norteamericano este, y incluido eh, algunos otros eh, el, el Estado mexicano incluso el Estado mexicano implicado este, nos presionaron durante tres años para eh, firmar este proceso ¿no? la negativa se mantuvo y al contrario se hizo más clara cada vez más clara y el punto era que la presión desde afuera, que ahora creo que la he sentido a lo largo de estos días, de, de ayer, de las discusiones, es... Este tenemos que usar las reglas, ¿no? tenemos que usar las normas. Hay normas y hay recursos para poder hacer normal y transitar certificado por estas controversias, ¿no? lo cual nos trae a consideración otra, otro asunto que es como la propia normalización de nuestras luchas. ¿no? Entonces, en tanto no ingresen a, a ese terreno de las normas jurídicas, no son escuchadas y legítimas, ¿no? aunque ahí estaban vertidas claramente normas comunitarias, ¿no? un saber regulado por unas formas colectivas que se transmitían de, de modo gratuito y un patrimonio colectivo implícito que este, usaba y aprovechaba una base material, yo le digo, pues son medios de vida, este, plantas medicinales en este caso, pero también eh, alimentos que… Este, que no, que no necesitaban ser confinados porque no había una garantía ulterior de que esos fármacos pudieran eh, eh, eh, mejorar la salud de la comunidad. En tanto, estaban dispuestas para enfermedades de un marco sociocultural, en un contexto sociocultural que es el norteamericano. Digo, hay muchos mexicanos allá también, pero, este, eh, pero bueno, ya les describí las, las enfermedades. Así es que eh, esta negativa fue un pecado este, imperdonable frente a incluso otros, eh, eh, otros aliados en otro momento que, que, habían, que estaban dentro de la discusión sobre, ya muy avanzada, indígenas incluso, eh, del marco de derechos de propiedad intelectual. ¿no? Entonces decir no a ese marco y establecer razones de fondo estructurales no, eh, hicieron un escándalo, ¿no? Entonces, eh, nos fuimos a terreno de las consideraciones jurídicas y sacamos, sacamos a colación eh, leyes que estaban casi, casi por ser desaparecidas en México, ¿no? Es un, la. La revolución agraria dio posibilidad en México de tener un artículo que resguarde la tierra colectiva. Y los campesinos en 1910 aprovecharon ese instrumento jurídico formal del derecho romano para rehacerse comunidades y recuperar tierras propias. ¿no? Entonces, eh, ese, ese mismo 27 constitucional advierte sobre este, que el... el, el el ser campesino y la toma de decisiones colectivas es el fundamento, de, de, el fundamento del entorno vital de los medios de vida que ya están. Y no queda claro, parecía que había una ausencia de quién, quién finalmente se atribuye el derecho de discutir sobre los genes. ¿no? Y ante esa ausencia nosotros dijimos… Este, discutamos nosotros sobre eso discutamos nosotros sobre eso y la insistencia del otro lado incluido el estado mexicano fue una ilegalidad de principio a fin o sea el, el estado para poder mantenerse eh, para ponerse poder mantenerse sólido frente a esta este empujón del capital que precisaba de esos recursos genéticos propuso legalizar eh, legalizar un robo ¿No? Y entonces nos ofreció a nosotros ser un caso paradigmático para hacer una ley nacional que regulara los procesos biotecnológicos en México, lo cual es totalmente ilegal por todas las formas jurídicas. Ningún, ningún este sujeto colectivo en este caso se puede eh, abrogar los derechos de generar a partir de él mismo una ley eh, que universalice un asunto que es eso de todos y no compete a sí mismo lo de oh, total que finalmente lo, lo, este, lo dejamos en el, la defensa la dejamos en el terreno del artículo 27 que es el resguardo de la propiedad colectiva ya sea por comunidades o por campesinos ¿no? que los campesinos son realmente eh, la representación un poco revolucionaria que en México casi coincide indígena y campesino no, no es como en Sudamérica que hay una separación Bastante, bastante notable, ¿no? en México no, este, de ahí las ventajas. ¿no? Así es que los recursos genéticos se situaban en ese terreno de los asuntos que había que dirimir por todos. ¿no? En este caso, el pueblo de México. Nos quedaba claro que era la única posibilidad de resguardo de un común fundamental, ¿no? de un común fundamental que para entonces este, se había llenado ya y se había acelerado en el, en el planeta, estoy hablando en el 2000 estoy hablando del 2000 eh, todo el marco de derechos de propiedad intelectual en el marco de la OMC que es TRIPS, pero también estaba por el otro lado el empuje del 8J en el convenio de diversidad biológica que eh, reconoce digamos el, a los pueblos indígenas como un actor este, con preeminencia en la toma de decisiones en este ámbito y, este, y eso se había de alguna manera normalizado y llevado a terreno de la eh, de las discusiones nacionales todas estas en algún momento fueron aprovechadas por nosotras, o sea, ninguna. Menos trips, porque bueno, es que no hay posibilidad. Pero todas las demás, en algún resquicio, en los intersticios de, de, estos, eh, de estas reglamentaciones, encontramos argumentos que fueron realmente reapropiados. El punto es, aquí central, que no, y yo lo considero así, no puede eh, no pueden usarse estas normas si no hay la certeza de que hay un sujeto que puede ejercerlas y reapropiárselas, incluidas las de la multilateralidad, incluidas las de los grandes enunciados multilaterales que reconocen todo tipo de asuntos ¿no? eh, en, en, de todo, en, en el ámbito de los comunes. Y este sujeto en este momento eran los médicos y las parteras tradicionales que no cejaron hasta eh, abrir y sentar precedentes sobre una discusión, primero nacional y luego de corte internacional. Este, así es que avanzábamos y retrocedíamos en, intentando, intentando con cada uno de, de estos instrumentos dar los argumentos estructurales de fondo. no Mostrar que no es que no hubiera leyes, las normas y las reglas que rigen los comunes están en un orden, en un orden que efectivamente no es que no esté tocado porque los pueblos indígenas no son impolutos ni mucho menos. Eh, es más, hace mucho tiempo que no hay para dónde correr, ¿no? <risa> o sea, estamos en los confines de un momento de crisis total que todos estamos tocados, ¿no? Los campesinos en México migran a los Estados Unidos 500.000 al año y es el primer ingreso económico, es el mejor fondo de cooperación al desarrollo que tenemos de campesinos a campesinos. Entonces, eso quiere decir que hay una movilidad campesina tremenda. Y que ni siquiera ni siquiera podemos decir que en otro momento o antes de la colonia no hubo movilidad. ¿no? Siempre el mundo mesoamericano tuvo una gran movilidad y de ahí su contagio y su diseminación en términos de conocimiento. ¿no? Este, pero lo que sí queríamos que se hiciera explícito es que ese modo, ese baluarte ético que, sus, que sostiene... Los medios de vida es un eh, baluarte ético basado en lo colectivo, fundamentalmente, eh, bajo eh, modos asamblearios de toma de decisiones, eh, con una percepción de, de los medios de vida como sagradas, ¿no? Madre tierra, Pachamama, tarará. Y ahí sí es mi propia opinión. Eh, yo creo que son tan sagrados en tanto son útiles a la vida cotidiana. Punto. Eso es lo que yo. Este, viví durante 10 años con los médicos tradicionales ocupándome de las ceremonias tradicionales en cada asamblea este, que es tan sagrado en tanto es útil lo que ya no es útil no aparece lo que no está vinculado con la vida cotidiana la alimentación, las, la alimentación es decir, la milpa en nuestro caso mesoamericano que es el maíz, el frijol y la calabaza la salud con las plantas medicinales, los animales medicinales y los minerales, ¿no? el agua que es parte del cuerpo mismo, ¿no? que es efectivamente los ojos de la tierra, ¿no? el ojo de agua se llama, el ojo de agua que si uno va caminando, un torpe urbano como cualquiera de nosotros, camina por la tierra y una partera o un chamán lo ve pisar un ojo de agua, Solo yo veo cómo cierran los ojos, ¿no? Algo pasó que sintieron que les pisaron una parte de su cuerpo, ¿no? Pero es en ese sentido sagrado porque el agua es el agua, ¿no? Entonces, eh, esos valores y esos, esos valores eh, organizados y eh, vitales en muchos sitios megadiversos del planeta coinciden con que están sentados sobre bases materiales de recursos de frontera. ¿no? Entonces, no tiene que ver con una discusión norte-sur efectivamente, sino con que estamos inevitablemente dependientes unos de otros, pero sí tiene que ver con volver a mirar qué usos y, y modos Hicieron posible que en esos sitios últimos, donde está el 80% de la biodiversidad que le queda a este planeta, hicieron posible que se conservaran ¿no? y que se mantengan y que además se recreen constantemente. De ahí que podemos afirmar que esos valores, ¿no? sistemas de conocimiento que se convierten muchas veces en sistemas jurídicos, ¿no? como en el caso de Ecuador, como en el caso de Bolivia, el buen vivir los medios de vida puestos en, en un circuito integralizado de normas tal y reglas, este, también ponen en juego la división monolítica de los estados nacionales. De ahí que los estados como Ecuador o Bolivia tengan… O, inevitablemente que nombrarse a sí mismos estados plurinacionales y nunca más indivisibles, ¿no? porque es otra plataforma de toma de decisiones. Este, yo con esto sí eh, no quiero ser tan, tan optimista, digamos. Yo tengo mucha esperanza en, en esa geometría nueva en Sudamérica, lo que de ahí, sobre todo en los movimientos que empujaron esas transformaciones, eh, pero sí... Eh, Digamos, con las lecciones que me ha dejado la, la Revolución Mexicana misma y después institucionalizada y hecha muerta, ese artículo 27 no existe más, por ejemplo, el que resguarda la tierra colectiva. No existe más que una pequeña parte, ahora por presiones del Banco Mundial está sometida a un proceso de certificación privada ¿no? y entonces están partiendo las asambleas comunitarias para ingresar a ese terreno. Este, por vía del Banco Mundial y del Fondo GEF, por ejemplo, que es un exprofeso, tiene un fondo para, este, ellos dicen, para certificar la tierra. ¿no? Y, el, y el tema de la certificación, como los derechos de propiedad intelectual, sea en el ámbito del software libre del conocimiento o bien en el ámbito de, los, de, las, de la materia, ¿no? de los genes en este caso, es toda una cuestión, ¿no? porque la certificación para nosotros, con el tema de las parteras o los yerberos, cuando el Estado empezó a hablar de certificación de conocimientos o de protección de los derechos de propiedad intelectual, se estaba refiriendo a otra cosa que no tenía nada que ver con el resguardo de conocimientos que nosotros podíamos argumentar y comprobar que se han mantenido sin ser certificados bajo las formas liberales. ¿No? Y cuando empezó ese proceso de certificación, inició un proceso de discriminación y fragmentación comunitaria que tenía a unas cuantas parteras o chamanes certificados, porque si no, no les daban permiso de parir, de esperar a los bebés y de, de atender a las parturientas. ¿no? Y a los chamanes tampoco les daban la posibilidad de curar. ¿no? Lo cual es otra ilegalidad en el rejuego del Estado y cómo se mantiene gerencial frente a las corporaciones. Eh, incurría en un grave delito, la, violentar un derecho a la salud, que por lo menos en Chiapas eh, significa la cobertura del 60% de la salud de las mujeres. O sea, las parteras tradicionales se ocupan del 60% de la salud reproductiva este, de las mujeres. Es decir, que si se toca ese sistema colectivo, estamos en problemas. O sea, a eso entonces es a lo que me refiero con la realidad objetiva de eh, quiénes son los que, los que se mantuvieron en resguardo este baluarte ético. No quiero decir con ello que en el, en el norte industrial no haya este baluarte, ¿no? por supuesto. Creo que incluso el software libre es en el otro extremo una restauración sobre una base material degradante y depredadora como es el hardware ¿no? que lo sostiene que son minerales y todo lo que tiene eso sobre esta base material eh, que es la computadora misma se rehace en el extremo opuesto una comunidad una comunidad con unas reglas solidarias y con unas reglas y con un lenguaje propio ¿no? así es que yo poniendo en ya voy a terminar. Poniendo en contraste estos dos, no veo cómo, este, cómo es tan diferente uno del otro. no Y ahí sí, entonces, todos en interdependencia creo que estamos empujando eh, eh, la restauración comunitaria como tal. Así que, bueno, creo que le debo ir dejando, eh, pero nada más, eh, eh, para terminar, es creo que hay que reapropiarse de las reglas estén donde estén y aprovecharlas a nuestro favor en todo caso, siempre y cuando uno se sienta afirmado en la posición de ser Estado, por si lo habíamos olvidado, ser nosotros Estado, ¿no? Ser Estado en todo en todo el ámbito de la vida cotidiana y la resolución de los problemas de la vida. Muchas gracias, Benjamín. Gracias. Uh, well, bueno, glance my let's say, uh, kick-off uh, propositions. Oui. Okay. Okay, at first glance, my, my own kick-off propositions will uh, appear very different eh, from the ones uh, already presented, but uh, you'll see that there are many links, and I, I hope that um, during the discussion we can uh, make that clear. Uh, I have tried to do my homework, that is to say, to uh, try to present some explicit or implicit relations between uh, the commons and the state. Uh, I would like to begin with something like, I, I think is a, is a paradox. Uh, and the paradox is the following. On one side, Uh, the commons, and we need to be clear on what we call commons, okay, how we define commons. To my view, commons are something very different than public goods, for example. Huh? A national or a regional park is not a common. It's a public good. Okay, we can come back on this. For my view, a common is a self-organized entity uh, governed by non-market mechanisms, Uh, it's a non-profit organization, non-for-profit organization, but the paradox is these entities are evolving, uh, uh, uh, operating, and so on, in market-driven and for-profit economies and societies. So uh, the point is, even if... Uh, uh, uh, the, the starting point and the, the, the, the constitution of a commons is that it's self-organized, it is uh, influenced and in uh, many ways uh, uh, blocked by the institutional setting in which uh, the commons operate. Uh, uh, the legal context, so to speak, uh, cause, uh, uses this, this, uh, this concept. Uh, the legal context in which the uh, uh, uh, Commons operates, at the same time, and I insist on this point, opens opportunity. Uh, we will see in a minute that uh, laws, regulations, norms, conventions are opportunities, the open spaces for human action, and at the same time, limits, puts, obstacles to uh, uh, human uh, uh, actions to, uh, in our case, the constitution and the evolution and the development of the commons. So, uh, I would like now to... Uh, to, to, to, to To say more things about this uh, double aspect of institutions, uh, that is to say, state regulations eh, in first instance, but uh, not only state regulations, because we live in worlds where we have uh, state regulations, but where we have uh, uh, norms, conventions uh, that often come from the interaction of the agents, they create conventions, they create norms, under uh, given constraints, but we create the world uh, uh, uh, uh, in which we live. So, uh, uh, uh, state regulations, convention, norms, institutions, and so on, uh, on one way, and this is for state regulations, this is obvious, They, create, they put limits to human actions, okay? And in, in that sense, they are very useful eh? because they reduce uncertainties. They make clear what is possible and what is not possible. Uh, well, uh, without uh, state regulations and the enforcement of these regulations, through police, justice, and so on, uh, uh, one can kill uh, his neighbor. And, and, and so on. So, uh, uh, the first role of, of state regulations uh, uh, and norms and conventions is to install rule of the games. Okay, what is uh, allowed and what is forbidden, and this creates space for opportunities. But on the other side, and this is something that is less, let's say, let's less. less known, less studied, uh, uh, uh, norms, institutions, laws, create uh, uh, resources for the agents. Tangible and intangible resources. Uh, intangible resources. Uh, why can we uh, demonstrate in the street uh, for uh, uh, uh, health issues? For education and so on because law the law has created some resources on which we can grasp okay to uh, uh, nurture our demands so uh, there is a series of uh, uh, intangible resources created by laws, state regulations, and so on. This is why the, why the design of the regulations matters so much, because it opens and closes possibilities in different societies depending uh, uh, uh, uh, uh, on the set of uh, final regulations enforced in a given society and in a given moment. But institutions, state regulations, they provide also tangible resources, Think to education, uh, Think to uh, uh, uh, the many public services, uh, including National Park, okay? Uh, opened uh, for the public and uh, uh, the governance and uh, uh, uh, the management Of uh, the state uh, services. So, uh, at the end, uh, at the end, uh, in uh, let's say uh, our Western democratic society during the Fordist era, during the golden age, okay, uh, this set of, tangible, of intangible resources has created what we call the welfare state. At the end, a series of rights. A series of services, uh, uh, uh, education, access to knowledge, access to health, uh, uh, uh, uh, pension funds, uh, retirement, right to retirement, when, when, when it was working well, uh, uh, and at least for uh, important part of the populations in our societies. In the South, unfortunately, it's very different, but uh, I, I, I would like to insist on this, that, uh, on the fact that Uh, uh, uh, uh the the the interlinks between tangible and intangible resources uh, created by state regulations created by the norms uh, resulting from uh, human actions from uh, uh, uh, uh, militancy okay uh, uh, uh, okay has has has created uh, this series of, of uh, public goods uh, uh Thus, the kind of uh, not only uh, institutional setting, but the kind, the kind of uh, uh, public goods and public services finally provided in a given society uh, at a given moment uh, uh, opens very different opportunities for the commoners, for us, because we can uh, uh, uh, uh, use the rights, the services, uh, uh, uh, to develop our own initiatives, uh, uh, uh, either to embrace uh, these uh, opportunities or to create uh, complementary ones or, uh, uh, in some cases, substitute ones, substitutive ones. Now, okay, now, and I, I will finish with these considerations. Uh, The present situation, huh? that is to say beginning some, let's say, yes, 20, 20 30 years ago, the financial crisis of the, uh, the last financial crisis, the last but not the least and uh, probably not uh, right, the last until now, uh, has contributed to destroy Uh, largely this environment. So uh, the set of uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, services, public goods, we had in hands is in rapid dilution. And uh, this is why uh, the initiatives of the commoners, the creation of new commons, is more important than ever because we are in situation to find solution, substitution, to the dilution of the public goods uh, uh, uh, um, uh, we had. Uh, let me make a point clear. We used to say that the biosphere, biosphere is a common. Not at all. Not at all. Uh, uh, it, it, it, it, would, it it will be transformed into a common when People will be ready to sign the Copenhagen Treaty. Uh, until then, it's nothing and certainly not a commons, okay? Uh, uh, because the, the, the, the, the, the, the key characteristic of the commons is that they are organized, that, that people uh, have listed a series of rights of users. Uh, of access, and a series of uh, interdictions of, of, of, of, of impossibilities. Uh, uh, the way uh, the big industry, and not only the big industry, is now destroying the biosphere uh, is a clear indication that it is not a commons. So the challenge, I am clear on this point, the challenge is uh, uh, how transform uh, the former public goods that were uh, protected by state regulations and so on that are now, because of deregulation and so on, in dilution, in destruction, how to transform all this into global commons, into commons, because they are not. This is a point. Okay. I have not, uh, I have not uh, uh, the solution. But what I think, and I finish with this, uh, uh, I think that there are three directions we, as commoners, uh, must follow, Okay, who should follow. The first one is, clearly, we have to fully occupy the spaces uh, uh, opened by the actual state of the uh, regulations. Uh, what I have in mind is things like this one. It happens that I am involved in the fight against uh, HIV AIDS uh, because, okay, I'm, I'm working with some governments, Brazilian governments, and in designing uh, some policies and so on. Okay, what, what we see is the following. There is, in the TRIPS, huh, the, the, the, the Treaty on Intellectual Property Rights, which is something that is that belongs to the uh, uh, second enclosure movement, eh, as it has been said, uh, even in the TRIPS, there is one provision, which is compulsory license. That is to say, the possibility for a public authority to issue an authorisation to produce uh, uh, uh, uh, uh, drugs, even if they are patented, without the authorization of the patentee. Okay, and the possibility to use this right uh, this provision inside the, the trips uh, could modify at large scale access to drugs by producing in large scale uh, uh, uh, uh, um, generic drugs at very low costs okay This provision is not used, It's been used once only. no no. Uh, in fact, it has, been use, it has not been used in the Intrax case. It, it, the, the, the, the US government used the street of using, and it was very, uh, uh, uh, it was very uh, productive for them because uh, the, the, the German firm decreased the prices. No. It has been used uh, uh, uh, in, in very, let's say, in a way, marginal countries. That is to say, Country, countries that uh, who's, who's, uh, countries with very, low, with very uh, small uh, health programs, so without impact uh, for the multinational and it has been used very recently by Thailand uh, Gail is here and he, she knows the story quite well and by uh, Brazil, but for a very restricted numbers of drugs so uh, Fully occupy the space means something uh, in that case, but there are many other cases where some provisions, some resources available are not used. And I think that this is one task of the commoners uh, to uh, contribute, uh, to reoccupy the space of the res resources that are not uh, uh, uh, entirely used. Uh, the other point is, uh, uh, second direction, uh, we have to gain new spaces for commoners. Uh, in the previous uh, uh, uh, session, uh, someone called off, uh, someone spoke of new common rights, that is to say, new rights for commoners, new rights for people who want to create Commons. This is, I think, something we have to think about, and this is, I think, an open space because if we want to be able to substitute to the former public goods, common goods uh, at, at, at national level or at our global level, then we need to uh, uh, uh, act towards new spaces, new rights uh, uh, for, for commoners. And last point, I finish with this, and I think this is a very important point. We have to find new ways uh, to finance the states, the public goods, and the global public goods. Why? Because, because of the financial crisis, uh, because of uh, the general unemployment all over the world, because of the way the tax systems were destroyed by the liberals, at least for what regards the uh, uh, lower uh, the, the higher revenues we are in crucial lack of resources so we absolutely financial resources so we absolutely need new way uh, to uh, uh, new innova innovative uh, uh, uh, uh, uh, financing mechanism what i have in mind is uh, that we have to create new, new taxes based on the new global world we are living in uh, uh, and first of all taxes on financial tra transactions it's impossible impossible to imagine any new sustainable public system without uh, uh, uh, uh, taking at least one part of the immense uh, uh, uh, sums of, um, of money Uh, taken by uh, the, the financier. Things like the tax tobin uh, not only is absolutely necessary, but has to be uh, multiplied uh, for different applications and ways. Bon, for people who work in the field of uh, uh, health, uh, uh, healthcare, there is the idea of a tax on certain given transactions to fund. Uh, access to care uh, in the south so uh, this is the third orientation we have to find new uh, innovative uh, mechanisms to find the new public goods and the new comments ok these were some uh, ideas to share with you muchas gracias tenemos otro micrófono ahí Patricio si quieres intervenir está... bueno Patricio alguien más quiere Intervenir después. Adelante. Sí, gracias por las intervenciones anteriores. Eh, simplemente una pregunta eh, para Benjamin. Eh, um, usted decía entre una de sus propuestas eh, que eh, los comuneros... Eh, o como se diga en español, no existe una palabra exacta en realidad demasiado precisa en español, eh, debemos procurar avanzar sobre los espacios que ha dejado la retirada de, del estado de bienestar, han quedado espacios vacantes en, en, en actividades eh, que tradicionalmente desempeñaba el estado, eh, y bueno, desde un punto de vista teórico y en espíritu comparto 100% esa afirmación pero lo que veo que sucede en la práctica en la mayor parte de los países especialmente en los nuestros, yo soy de Argentina es que esos espacios vacantes son tomados rápidamente por el mercado y se generan eh, eh, nuevos negocios, nuevas privatizaciones eh, incluso nuevas, nuevas privatizaciones de de eh, eh, actividades que antes no estaban en el mercado y que eventualmente tampoco desarrollaba el Estado. Entonces, bueno, esta es mi, mi inquietud. ¿Alguien más quiere? Sí. Oh, gracias. Eh, bueno, sí, también el tema este de los bienes comunes globales. que Es cierto que tal vez, como dice Benjamín, no se puedan llamar porque no están regulados por, por nadie. Pero yo creo que la idea tiene esta, este valor generativo, como es la palabra que anda circulando por allí, de que es un commons, potential commons, es decir, que, que si, si, si, si, son bienes como la atmósfera, que si no son regulados, como los océanos, e incluso las finanzas globales, si no son regulados, van a colapsar en algún momento. Las finanzas ya han colapsado, pueden volver a colapsar, los mares aparentemente etcétera, etcétera. Eh, quiero decir que, y el problema básico que yo veo es que lo que falta es y lo que ha sido, lo, la causa básica de, de esto es la privatización del political commons, del global political commons. Es decir, también no, no, también no se lo puede llamar commons porque todavía no existe. Estados Unidos no cumple con su función y tampoco ha pasado para eso. Pero entonces, yo pienso que, eh, como el problema no tiene solución a nivel nacional, salvo que se piense en una fragmentación del sistema internacional y una vuelta a las economías y a las sociedades autárquicas que son los años 40 o 30, excluyendo ese caso que sería catastrófico por todo lo que implica incluso consecuencias políticas, etc. Este, excluyendo eso, lo que queda para los comuneros es transformarse en comuneros globales. Sin comuneros globales no hay solución, dado que el sistema funciona globalmente, y si no es global, colapsa, digamos, se fragmenta. Entonces, la idea es de la, como yo lo veo o lo sugiero, me parece, es una pregunta cómo se ve la posibilidad de crear una ciudadanía global, saltando los sistemas internacionales que no funcionan, porque también están siendo usado de no, no funciona. Es decir, ¿cómo pasar de la ciudadanía inexistente, ilimitada y recortada, digamos, de hoy, que ha sido también recortada por el hecho de que la política o el espacio político, el political commons ha sido, digamos, también muy recortado. Los estados nacionales, incluso hoy los estados nacionales de la superpotencia como Estados Unidos, tampoco pueden reformar sus economías o sus finanzas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para presentar o crear una, una puerta de posibilidad a los ciudadanos o a los a los ciudadanos, a los cuasi ciudadanos del mundo, digamos, porque no lo somos, para que demos ese paso juntos. ¿Cuál es? Y a esto yo la, la esperanza que tenía respecto a esta conferencia, pensar eso, cómo creamos un, un, sistema de, una, un sistema o movimiento por la ciudadanía global, por la recuperación, reclaiming the global political uh, commons, o creating, porque no existe todavía. Bien, muchas gracias a los dos. Creo que, que hay muchos puntos eh, en las dos ponencias que, que, que sobre los cuales levantar. Y también, bueno, como también venimos de diferentes continentes y de diferentes historias. Porque, bueno, lo que planteabas tú recién, eh, la crisis que ustedes viven ahora, bueno, eh, en los 90 nosotros vi, vivimos eh, toda la el desarme o el intento de privatización de, de, del Estado de bienestar. O sea, eh, claramente a principios de los 90 en, en el de Sudamérica llegaron a privatizar, porque el Estado no era eficiente, entre comillas, eh, eh, dando los servicios públicos, entonces eh, y cómo también hubo realidades diferentes, por ejemplo la realidad de Argentina y la realidad de Uruguay, en donde las empresas públicas no pudieron ser privatizadas por movilizaciones populares y por eh, que la gente a través de plebiscitos impidió la privatización y cómo hoy esas empresas están sosteniendo eh, el Estado en el caso nuestro, no, claramente, aunque después vino la gran crisis en el 2000 en fines del 2001-2002, y cómo todo eso se fue organizando. Pero ahí es que me parece que bueno eh, las realidades y los momentos históricos en las regiones han sido diferentes y han hecho surgir la defensa de, de determinados espacios que eh, según cada uno tra se trató de mantener en espacios públicos o espacios comunes y buscando los niveles de participación, pero como el mercado también eh, presiona sobre sobre estos espacios y ahí es que bueno cuando hablamos de los bienes comunes globales y ahí también tenemos como decía ayer eh, la ministra corresponsabilidades diferentes en, en la utilización de esos bienes y en el agotamiento de esos bienes comunes globales y ahí claramente creo que que tenemos que ser conscientes de esos, que cuando hablamos de bienes comunes globales tenemos que tener mucho cuidado, porque si vamos bajo las reglas de juego actuales, los bienes comunes globales están explotados y, y los están agotando diferencialmente el norte y el sur. Entonces, bueno, el agua como bien común es una cosa que Brasil no acepta, y yo estoy de acuerdo que Brasil no acepte, la Amazonía es brasilera y la tiene que el agua de la Amazonía es de Brasil y hay que ser eh, tienen que tener soberanía sobre ese recurso porque si no pueden, si es común y es un bien global, pueden querer sobreexplotarlo otros que, que, que, que bueno puede terminar eh, claramente eso en, si vamos al, a la situación de fuerzas y de defensas es muy riesgoso entonces creo que Claramente hay que pensar en los bienes comunes fuera del mercado y eh, creo que los bienes comunes globales, cuando hablamos de la atmósfera, cuando hablamos de bueno qué pasa en Copenhague, qué va a pasar en Cancún, por el momento vamos a perder, los comunes, los procomunes, vamos perdiendo claramente esas batallas y no se ha logrado que los estados responsables del calentamiento global se hagan cumplan con los compromisos que han adquirido. Entonces es súper es conflictivo cuando vamos a hablar de bienes comunes globales y eh, claramente la situación de poder y de fuerza para los comunes y los que defendemos el interés general es muy diferente a los que realmente están utilizando fuertemente y agotando esos recursos o poniendo en riesgo esos recursos. Lo mismo cuando los bienes públicos, los servicios públicos entran en el mercado, ¿Qué es lo que pasa y quiénes son realmente y cómo se ha confirmado que realmente los que son más perjudicados son los que no tienen acceso, son los más pobres, en el caso de la privatización del agua, de la energía se ha visto que los pobres son los que luego no tienen acceso a eso cuando entra el mercado, entonces creo que es una discusión compleja. Gracias, me llamo Eva Uh, vengo del movimiento uh, Mujeres uh, y Ecología, uh, quizás es importante para mis cuestiones, y soy cofundatriz de los Verdes y de Atac. Quiero decir una mujer bastante viejita. <laughs> uh, uh, maybe I try to say it in English, though I love Spanish more. Um, I'm missing in debating the state, I miss uh, the historical uh, knowledge and political debate that the state, at least in the last 200 or 300 years, has been uh, mainly very narrowly linked with the military, and that the state has and colonialism. Or either fighting colonialism, but then is a question which way, <laughs> and that the state has been mainly the last three hundred years been dominated by men and especially by older men and hierarchies of men and women, and I think uh, we should not exclude that in our Reflections. There are many uh, reasons for it. I uh, loved very much that a uh, women minister of Ecuador, which is a new event too, like uh, mentioned yesterday, Madre Tierra. And for me to mention Madre Tierra in Spanish or Portuguese, or to say creation in German, which means in German Schöpfung, is not just a decoration or a nice metaphor for a speech or for some indigenous people's music or a little bit uh, music of Johann Sebastian Bach, but for me That we do not lose the notion Madre Tierra, or creation, is for me a sort of spiritual and intellectual guarantee that we do not lose and fix ourselves in the political debates of the last 300 years. But if we relate to the global commons, if we relate to recreating the commons, uh, regaining um, the commons and public public social state, what I like very much that you combine it, um, then we, we should, um, we, we relate to time, time spaces, time spaces like um, with the, the contamination, with the destruction of the seas, with the deforestation, with um, the floods, with um, nuclear contamination especially, which is a time span of 10,000 years and what are the commons, which we are living off is partly a cultural heritage cared for by cultural and spiritual and daily and social economic work by families women little farmers what is it, crafts people and so on city city uh, citizens city populations for three thousand or five thousand years And I think that is sometimes missing that we, not just the big companies like Monsanto or nuclear industry or biopiratory, but maybe we ourselves, how do we really relate to a heritage which is giving and cared for us for 5,000 or 10,000 years in our daily life and in our thinking and in our organizing um, That is one part. The other part is maybe from the European experience that we are in a process, but we are all in the process because you mentioned Copenhagen. What part of the national sovereignty of the state, partly too much linked with the military, too much linked with the neoliberal lobbies, and too much linked with patriarchy, um, can we have it to give to international institutions? And what part of the national state do we have to give to local communities, which is not just indigenous people which are fighting for it, it was in the UN system since, uh, but to other local uh, communities looking for their livelihoods too, and that maybe that we look how far, um, you are right, there is a big power struggle to keep national serenity, huh? but that maybe in a soft way, but thinking too where we have to struggle clearly, We have to say, no, we are not naive anti-nationalist. Uh, by this we will not win, I think. But at least to go down in related to climate, related to biodiversity, at least, um, and related to genocide, we have to leave national sovereignty to some international good institutions. And on other, and we necessarily, urgently, we need for local communities we need give, uh, reducing national sovereignty by something like subs the subsidiarian principle we call it in the European Union which that the national sovereignty has to be loosened or something like that giving space to the autonomy and self-regulations of local communities Felix ok voy a sea, decir eso en castellano aunque me va a limitar un poco en la expresión de mis ideas eh, es un aspecto lo más que quiero eh, enfatizar y es el aspecto de la, de la identidad en en el debate sobre tanto el Estado como los bienes comunes. Hay un libro muy famoso de un señor que se llama Benedict Anderson que muestra hasta qué punto se ha tenido que crear la identidad de un pueblo para, después, para, para la instauración de un sistema de estados nacionales. Así que creo que es una, una identidad fictiva, pero, pero bueno más o menos... Um, eh, homogenizada eh, ha sido muy importante en la creación de los estados nacionales y también juega un papel muy importante en la creación de los bienes comunes eh, por ejemplo si nosotros nos eh, identificamos juntos como, como una sola comunidad digamos internacional eh, la idea de los bienes comunes globales ya no parece tan neocolonialista como parece hoy en día. Si no hacemos eso, es otro proyecto neocolonial eh, de un grupo intentando influir a otro. Así que creo que la identidad es muy, muy importante en este debate y quería enfatizar que tanto en el, en el Estado como entre los Estados, y quería enfatizar que la identidad no es como eh, bueno, no es, no es única en cada persona. Es decir, que muchas personas cambian identidad y tienen varias Um, y eso es un gran problema para este debate. Tanto la gente, no sé, eh, la gente de Bavaria no se identifica siempre con el Estado Nacional, pero a veces sí lo hace. Y en este en este caso es, podemos ver muchos conflictos entre la, la voluntad que presumimos que tiene la nación y la voluntad que tiene un grupo local. Así que creo que es un tema importante para el debate. Vamos. Bueno, eh, hay, creo que, que hay varias cosas. Eh, me gustó algo que dijo a, eh, Ana sobre la, la restauración comunitaria. Lo que yo quisiera preguntar o, o que nos preguntemos es cómo hacemos, porque tenemos varios niveles en los cuales tenemos que operar y en los cuales somos las mismas personas las que operamos. O sea, tenemos esta, esta limitación de que podemos pensarnos como comuneros, globales, pero en definitiva somos las personas y las comunidades, las personas y las comunidades afincadas en un territorio con limitaciones, con urgencias, con capacidades de incidencia y en esta, en estas limitaciones personales que tenemos la, el tema es ver ¿cómo podemos incidir en estas regulaciones? Lo que decías Benjamín, de, es imprescindible incidir en las regulaciones, porque las regulaciones nos habilitan o nos constriñen, nos permiten o nos impiden, y en función de eso debemos de tratar de incidir para que esas regulaciones nos habiliten de la mejor manera e impidan las malas prácticas, impidan la depredación de los, de, de, de los bienes que intentamos preservar de algún modo. ¿Cuál sería entonces una, una idea, una estrategia, una posibilidad de pensar esta restauración comunitaria a partir de ciudadanos del Estado-Nación? En definitiva, las leyes que nos regulan son las de nuestros Estados-Nación. Pero por otro lado, en los últimos procesos de globalización creciente vemos que cada vez nuestros Estados están más... Constreñidos por estas regulaciones globales. Y creo que en el caso de la propiedad intelectual es súper evidente, es un caso muy claro de esto, como nuestros propios estados están regulados internacionalmente desde la OMC y del TRIPS, como no usan estas regulaciones a favor de nuestras causas, y ahí creo que es una falla nuestra también como ciudadanos preocupados por estas cuestiones de no poner esto en agenda y no empujar a nuestros estados a que lo hagan, y por otro lado, re recuperar lo que decía Patricio de los, los lugares vacantes del Estado y en esto creo que América Latina tiene mucho para compartir con Europa hoy en esta situación concreta que está viviendo Europa, porque América Latina ya pasó por esta situación europea en los 90 y nosotros desde Argentina tenemos mucho para contribuir en este sentido y nuestra experiencia es que todo espacio que el Estado ha dejado lo ha ocupado el mercado, y que en gran medida también las ONGs han sido usadas para, para justificar o para eh, teñir de democratización aquello que el Estado ha abandonado y eso tampoco ha sido correcto. Encontramos muchas veces donde las ONGs están cubriendo baches que el Estado deja sin reclamar que el Estado recupere un rol y... Hoy día los procesos que vemos en América Latina es de recuperación del rol del Estado. Entonces este discurso de nosotros, este otro sector, como sea que nos llamemos, ocupando lugares dejados vacantes por el Estado, no es el discurso que hay hoy preeminente en América Latina, sino que en América Latina hay un llamado a la recuperación del Estado, al, al, a un rol del Estado como mucho más fuerte una recuperación después del estado vaciado que tuvimos en los 90. Y parte de esa, de, esa, de esa cuestión son estos estados plurinacionales que de los que hablaba Ana. Ecuador, Bolivia, hay una recuperación fuerte del rol del estado. Eh, el proyecto que presentaba ayer eh, José Murillo, hablando de la cultura digital en Brasil, pero como una iniciativa que surge desde el estado eh, la recuperación de las, de las pensiones en Argentina para el Estado después que habían sido privatizadas. Hay, en, en, en América Latina se está dando esta idea de revalorizar el Estado. Y a partir de esa revalorización del Estado, tratar también de incidir en las políticas multilaterales. El rol de Brasil en la OMC, en la OMPI, en distintos lugares, tiene que ver con esta recuperación del Estado. ¿Cómo nos podemos parar desde esta perspectiva de los comunes, frente a este, esta diversidad de perspectivas entre el norte y el sur por lo menos el sur que, que yo más conozco que es el latinoamericano no puedo hablar de África porque no conozco las situaciones allí, pero desde América Latina las perspectivas son otras creo que se abren muchas preguntas a partir de estos distintos niveles que me gustaría que cerremos tratando de encontrar alguna idea sobre eso Sí. Una pequeña propuesta, porque, porque yo escucho tu recuperar el Estado con una conocencia un poco que pasa en Bolivia y en Latinoamérica, pero al mismo tiempo yo sé que se pasa en, en China, en Pakistán, en Irán en, en Rusia. Y si ya dices Estado y recuperar el Estado, si hablas global y, y en público, un gran malentendimiento. Sí, podemos decir la recuperación y de un estado ecosocial, ecosocial y no racista, ¿eh? porque no es eh, eh, el estado militarista ¿eh? Eh, en Latinoamérica que se, que, se, que se da más poder ahora, es un estado que puede intervenir en regulaciones sociales para la gente eh, y que puede intervenir para regulaciones ecológicas y eso es que es Pienso que no necesitamos Estado, Estado, Estado, pero un Estado que tiene gobernanza para, eh, como se dice, dar más poder a derechos sociales y e ecológicos. Eh, una cosita quería decir, eh, que siento que por ahí, este, por lo que vos decías, ¿no? por lo que se estuvo este, hablando un poco de, desde las perspectivas de América Latina también, que una cosa que creo que, que está pasando en, en casi todos los países de América Latina es que estamos recuperando la política como un bien común, algo que nos vaciaron completamente en los 90 y que el fin de la historia nos vendió por completo, digamos, no que era que la política ya no tenía lugar para la construcción de la sociedad, que había que construirla por otro camino. Y pienso que estamos haciendo una recuperación de ese sentido, de que la política es nuestra y de que a partir de ahí construimos el Estado, los ciudadanos y las ciudadanas, y a partir desde ahí podemos repensar eh, acerca de los bienes comunes y cómo vamos a, a utilizarlos y a regularlos. Pero mientras que nosotros, como personas y como sujetos históricos, no nos volvamos a involucrar en los procesos que tienen que ver este, con la política, no puede haber recuperación de los bienes comunes, porque tampoco hay recuperación del Estado y luego cerramos just a quick question because I'm sorry to have missed a lot but responding to your summary of the um, uh, context in Latin America and this process of attempting to reclaim the state in some way transform it at the same time um, which has got some echoes in our struggles in the, in the UK and um, and And I'm just really wondering what the two speakers would think about, you know what are the conditions for that to be possible? I mean, are we talking here about in a certain sense, um, the commons and social movements in a way occupying the public you know so not i mean accepting the distinction between the public and the common, but not counterposing the two and then thinking you know what must The alliances, the, the nature of the relationships, be uh, between um, commons initiatives, social movements, labor movements. You know how must the labor You know I think it's important. I don't know whether people agree, but to bring in the question of labor, because you know the trade unions. You know when you think about it, it's so ambiguous. On the one hand, they're highly bureaucratic and conservative, etc., cetera, etc. Cetera. We know that, but on the other hand. You know, they are very material. I mean, they're the kind of longest surviving. You know, it's so ambiguous. Their institutionality, their longevity is the source of their conservatism, but it's also a source of strength, so that, you know, you know more than me, but, you know, in Uruguay and in Brazil, the trade union movements were fundamental to the success of big social alliances fighting privatization of water. So, I don't know, your thoughts on what kinds of... Social alliances are necessary to, to um, including what kind of political parties? Because the PT, you know, again, is ambivalent, isn't it? I mean, it, it, it, it, in some ways, it produces a cult, the cultural ministry and the initiatives that José was talking about. On the other hand, you know, it's sort of rebuilt Brazilian capitalism. So, you know, w what are the conditions for the recuperation of the kind that you're talking about? No, no. I, I shall be very brief because um, uh, I have nothing to oppose to most of the remarks. Uh, the idea, especially the idea, which is uh, repeated many ways, in many ways, that uh, with the dilution of the public goods, uh, what is occupying the space is privatization. Yeah? and that um, the state is a military, a, a mach a sexist machine, and I, I, I just agree, uh, no, no doubt about that. Uh, what, what, what, what I would like to add to this is that with the commons movement Uh, in a way we are entering in a new phase of history i really think so eh? it's not rhetoric why so and why even if we are facing a very terrible situation eh? because if we think if what is happening in our developed countries the situation is terrible but it's nothing compared with south africa china Latin America, and so on. Why can we have some uh, optimism? Uh, because something is new. And what is new is the following. Uh, in the past, uh, we were squeezed, we were absolutely kept in an impossible dilemma. And the impossible dilemma was uh, Uh, zero or one, that is to say, or take the state and try to do something with the state, okay? And uh, the experience uh, of the ones that had the strength to take the state, uh, Soviet Union and China and so on, at the end is not so uh, productive, okay? For many, historical reasons and so on, they were not able to do such great things. Uh, so the alternative was take the states or uh, be uh, uh, pure uh, militants of the cause and die for the go cause and so on, okay? Uh, which is, from an ethical point of view, great, but from a political and a social point of view, very unuseful. Okay. Now there is a third element, and the third element is that we can build our homes, uh, our transitory homes, that is to say the commons okay, and uh, organise our initiatives not only against but to build things. Okay? It's not easy, it's not easy, but we already have built very impressive machines. Okay? Uh, the peer-to-peer -peer, uh, uh, uh, uh, uh, community, uh, I refer here, not, not to the technical peer-to-peer -peer, uh, uh, uh, protocols, but to what Michel says, for example, eh? creation of communities adding value, sharing information, creating knowledge, uh, uh, uh, creating new links of solidarity between communities, uh, uh, and so on. So we, we, we, we can, uh, between zero and one, okay, we can build bricks. We can build machines to transform the world. Uh, I'm not Organism. saying, where? Well, organisms, yeah, yeah, I prefer organisms too so i'm not saying I'm not saying that uh, uh, uh, uh, happiness is for tomorrow no, no I'm just saying that something new is rising okay and we, we finally we find, we found a way to escape from the zero one alternative okay there is a third way, and the third way is the comments so es un nuevo, camino, pero es algo nuevo, Ana? Yo tampoco tengo mucho que agregar, la verdad. Este, me parece que ustedes completaron una, una discusión que efectivamente eh, era necesaria, importantísima. Eh, yo nada más... Eh, Regresando a lo de construir una civilidad global procomún, eh, creo que eh, me suena un poco raro y lo digo en función de, del ámbito del dominio público frente al Estado y de la recuperación de lo común bajo sus reglas. ¿no? Creo que los límites naturales de la propia devastación de los comunes es la diversidad y la heterogeneidad de las formas en las que cómo se resguarda ¿no? y, este, y en ese caso las prácticas técnicas asociadas a un desarrollo tecnológico situado eh, eh, de frente a la resolución del, de lo cotidiano y lo útil este, <coughs> eh, los contextos socioculturales diferenciados y sus diferentes enfoques para poder resguardar los recursos, deben ser, eh, bueno, ojalá pudiéramos eh, respetarlos en esa diversidad, porque creo que son los propios límites, o sea, el capital es uniforme y homogeneizante, y las normas, las normas tienden casi siempre a eso, a normalizar y a la homologación. Entonces, también creo que, aunque con todo lo que ustedes ya dijeron, ocupando los espacios para acumular poder, para ser Estado, este, habrá que, eh, conforme a cada caso, también respetar la diversidad, ¿no? Porque en el ámbito solamente de la reivindicación del Estado, pues sí, yo me sumo a Latinoamérica, efectivamente, ¿no? Y al pensamiento bolivariano de la reivindicación de, del Estado benefactor pero inevitablemente pasará por la reivindicación y la reapropiación del ejercicio político, que de paso trae a consideración la recuperación de sujetos, la restauración de sujetos comunitarios. Los sindicatos pueden ser, las cooperativas no sé, ¿no? pero este, que reivindicaban el ámbito de lo público de frente a la restauración de lo común, como de paso y en transición. Eh... Sí, creo que eso era lo fundamental que queríamos decir. Bueno, muchísimas gracias. Es hora de almorzar. Eh, ha sido un placer. Muchas gracias a los dos por las ideas. Y lo seguimos en la tarde que tenemos varios talleres y varias oportunidades más para seguir conversando.